La economía circular es mucho más que reciclar. Hay que aclarar bien los conceptos, aprender y avanzar. Regenerar, restaurar, reducir y recuperar. Además de todo esto, se puede remanufacturar. Recrear nuevos sistemas en que los ciclos puedan cerrar. Rediseñar bien los productos para que así puedan durar. Reparar, compartir, prestar y reutilizar. Además de mantener y así usar y reusar. La vida útil de los productos también tenemos que alargar y eso lo lograremos empezando a repensar. Con la ayuda de la mariposa, la querida Helen nos va a guiar a realizar esta transición hacia un modelo circular. La energía es renovable, no se puede olvidar. El residuo es comida y eso hay que aprovechar. Es un ciclo más consciente con la biodiversidad. Es un pensamiento sistémico. Hay que aprender a confiar. Así construiremos este modelo circular, donde el medio ambiente no es lo único a preservar. Tenemos a las personas que también hay que cuidar. Y de esto nos habla Kate con la rosquía más popular. Pero esta historia dejaremos que otra persona la pueda contar. Aunque pudiéramos seguir, los ciclos deben cerrar. Para que uno pueda enseñar, hay que aprender a escuchar, abrir el paso y compartir, colaborar y cooperar.